Rosmarie Tapia, a nombre del programa sociocultural Siembra de Lectores, hoy en la noche Milenium, tenemos un inconveniente técnico, no puede ir a las redes sociales, pero bueno. La importancia de reunirnos todos los meses a comentarle. El programa estará a cargo de nuestra coordinadora de Coclé con sede en Aguas dulce la poeta Aura Méndez de Canova. Julie Bute, analista del programa sociocultural siembra de lectores en la secretaría de análisis literario hará el análisis de fondo de la novela un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying el escritor amil cargotti hablará de su nuevo libro lo mismo que el escritora estela ducuis tenemos aires poéticos fragmentos de lo por los miembros del Círculo de Lectores Milenio, breves comentarios donde los miembros también que se dedican a comentar libros, expondrán sus reseñas. Ahorita, adelante con el programa. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Cervantes. Como todos saben, estamos celebrando el mes de Cervantes. Buenas noches, damos inicio a la noche literaria milenio. Desde Ciudad de Agua Dulce, las provincias y otras fronteras. Celebramos la palabra escrita en este grandioso abril, mes de la lengua castellana y mes del escritor. Felicidades a todos los escritores que están aquí presentes. El programa sociocultural Siempre Lectores, fundado y liderizado por nuestra fundadora Rosemary Tapia, destacada escritora panameña. Eh, es una ventana abierta para sembrar lectores y más. Ahora con nosotros el comentario literario de, de la escritora Rosemary Tapia. Adelante, Rosemary. Sí. Yo, voy a, Yo voy a recomendar la lectura que hice para este mes, bueno, hice varias, pero escogí Lo genio de Jaime Bell.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 García Márquez y Vargas Llosa, sino también Jaime Bailey. Gracias. Bueno, continuamos. Ahora con nosotros, Julie Boutet, la licenciada analista literaria, socio en la Milenium del programa Siembra de Lectores. Adelante, Julie. Buenas noches, Círculo de Lectores Millennium. Escritora Rosmarí Tapia, directora fundadora del programa Sociocultural Siembra de Lectores. Escritora Aura Méndez de Canova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 la justicia, la solidaridad y la generosidad por sobre cualquier otro factor nocivo o poco edificante. Muchas gracias. Gracias, Julie, Un análisis maravilloso. Has entrado a tal profundidad, no solo del tema principal, sino de los temas colaterales, que yo diría que es casi como si fueras co-creadora de la obra, como si hubieras estado al lado mío cada vez que creaba una nueva historia para entramarla. No te faltó una sola. Y lo, lo fuiste uniendo con mucha eficiencia y sabiduría. Felicitaciones. Muchas gracias, Ros. Bueno, excelente, continuamos. Respondió Sancho que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, ellos parecen brazos, son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino, Cervantes. Continuamos con la presentación del libro del escritor panameño Amil Cargotti, él nos va a hacer un breve comentario de su obra y dónde se va a presentar próximamente, adelante Amilca con tu nueva obra, El amanecer de Llanos. Muy buenas noches a todos, gracias por la oportunidad de hablar de este libro. Efectivamente, como menciona la señora Aura, esto ya pues tengo disponible y lanzándolo recientemente el libro llamado El amanecer de Llanos. Y esto es un, una obra de ficción que a pesar de que es una historia de ficción, pues estoy tratando temas que a mí me apasionan, a pesar que no soy historiador, donde dos protagonistas tienen que encontrar en la ciudad de Panamá información eh, relacionado con un ataque al canal de Panamá Y en esta obra eh, Además de incluir los sitios Que visitan en la ciudad de Panamá Estoy agregando eh, códigos QR De manera que la persona que Cuando pase el capítulo pues eh, se, se habla de un lugar específico Puede entrar a un código y se traslada A un video donde ellos pueden ver específicamente dónde es el sitio no eh, Aquí menciono bunkers que actualmente En la ciudad de Panamá, en Panamá poca gente Sabe que hay más de 2000 bunkers Muchos de los cuales todavía no se han encontrado y hay personas que hacen trabajos en las, eh, cerca del canal de Panamá y se encuentran con uno nuevo. Y además de eso, también esto incluye fotos de templos reales con códigos QR también que existen en la ciudad de Panamá. Este, por ejemplo, es un templo que está en Colón, que es de eh, un grupo fraternal que se llama The, eh, eh, The Shepherds y Forrester también se reúnen ahí. Y El Amanecer de Llanos, pues es una, una novela muy ambiciosa. Ya que tocó temas relacionados con la historia de Panamá, estos, además de las sociedades secretas, la operaciones de inteligencia eh, Y tuve la oportunidad de reunirme con, con personas que sabían el tema de que no existe realmente ningún material escrito sobre esto Como fue el Fabio eh, Galástica que pertenece a muchos grupos eh, fraternales eh, y, y pertenece y vive en Colón el, esto el mayor Felipe Camargo, que pues me entrevisté con él para mucha información relacionada con la época de Torrijos, eh, que me dio de primera mano, pues él obviamente estuvo en ese momento de la historia, y me apoyé mucho de los libros de Bertalicia Chen, porque también mencionó información de los chinos, de Lilla Birzdet, sobre el tema de los judíos en Panamá, eh, de Zoilo Martínez, que escribió Las Guerras del General, y también esto Julio Yao, que habló también un poco de la invasión, ¿no? El libro es muy ambicioso, como menciono, muy complejo, sin embargo, pues yo sé que a aquellos que les gusta la historia y les gustan los thrillers y pues quieren aprender algo más de Panamá que, que no está en el mainstream, seguramente van a la defraudar. Eh, el día martes 2 de mayo va a tener una actividad en el Templo de los Shriners, donde voy a estar presentando el libro, haciendo una charla con toda esta información. Eh, también el día viernes eh, voy a estar en una feria en, en Brisas del Golf. Y, y bueno, ya está disponible en Amazon eh, El Amanecer de Llanos. Y después de la primera semana de mayo va a estar en Panamá también en algunas tiendas. Así que básicamente ese es, ese es mi nuevo libro. Y bueno, espero que aquellos que lo lean, pues le, les agrade la historia y les guste. Sí, eh, ¿Cuándo es la presentación? El la... martes eh, 2 de mayo a las 7 y media en el templo de los Shriners Abu Sait. Aquí que está hago... localizado en Albrook. Si le hago llegar a los compañeros la presentación. Sí así es excelente Amilcar desde ya te deseamos éxito y bueno muchas bendiciones con tu nuevo libro muchas con... gracias continuamos con nuestra querida escritora desde Cedrabú, Letras de Fuego Estela Dufua para que sepan que ella es de raíces agua dulceña Estela siempre ha estado con nosotros eh, ella también tiene un libro una nueva obra y su libro se llama Jonis, el viaje iniciático adelante Estela nos comentes sobre tu obra. Hola, un placer de estar con ustedes. Efectivamente, mi abuelita era de agua dulce, entonces tengo las raíces. <risa> y pero pues... ¿Cómo eh, eres? Eh, eh, adopté la India desde hace mucho tiempo. O la India me adoptó a mí, no sé. En todo caso, sí escribí este libro recientemente que se llama Yoguinis, el viaje iniciático.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 pero desde la primera vez lograr un libro con esa calidad te felicito. Gracias, me sí. lo goce. Vale, Igual éxito y buena aventura en tu nueva obra, Estela, y, y qué bien, me gustaría leer la parte de Renata Durán, que sé que es una buena poeta colombiana, muy destacada. Sí, ella escribe hermosísimo y es otra forma de ilustrar estas, estas deidades entonces es, es bien bonito por lo que tiene la leyenda, la historia, lo complicado, lo más fácil y una, una iconografía verbal, una iconografía que se logra a través de la palabra. Excelente. Bueno, gracias. Eh, seguimos con aire poético. Así que vienen los fragmentos de eh, Delia Ríos. Doctor Gabriel. Buenas noches. Sí. El barco ebrio de Arthur Rimbaud poeta francés, donde tiñen de pronto el azul que delira en ritmos lentos bajo el diurno esplendor, más fuertes que el alcohol, más vastos que la ira, al fermentar los ojos amargos del amor los cielos en relámpagos he mirado estallar, y también las resacas, las trombas la noche, el alba hirviente como un palomar y vi lo que creyeron ver algunos viviendo, vi el sol bajo tiznado de místicos horrores Iluminar con coágulos enormes y violetas, parecidos en viejos dramas a los actores, a las olas que huían en sus fiebres secretas. Soñé la noche verde con nieves infinitas que besaban los ojos de un mar que se levanta. Gracias. Bueno, eh, continuamos. Doctor Gabriel, escritora Gilma Azulema. Eh, profesor Sonia gregor Ramos. Aquí continúo yo entonces. Buenas noches nuevamente. Eh, en la taberna verde de Arthur. Rimbaud. Ocho días de caminos pedregosos habían roto mis botas cuando entré en Charleroi. En la taberna verde pedí unas rebanadas de mantequilla y de jamón, un poco frío si hiciera el favor, y tan contento. Estiréle bien las piernas bajo la mesa verde contemplando los motivos ingenuos de la tapicería, y aquello fue algo adorable. Cuando la moza de ojos vivos y enorme sonrisa, esa no es de las que se asustan por un beso, sonriente me trajo mantequilla y jamón tibio, en una fuente de colores Jamón rosado y blanco Perfumado con un diente de ajo Y me llenó la jarra inmensa Con su espuma Que doraba un tardío rayo de sol Continuamos La profesora Zulema Sonia el ingeniero Kervin Adelante El barco Ebre Soy Hilma. Vicerales, archipiélagos e islas Con cielos delirantes Libres al remador Millón de aves de oro Oh futuro vigor Tanto lloré las almas son siempre melancólicas. Toda luna es atroz y todo sol amargo. Oh, que mi quilla estalle y yo siga de largo. Si algún agua de Europa deseo es esa charca oscura y fría donde hacia el ojo poniendo en cuclillas un niño triste suelta una barca tan frágil como una mariposa recién. Olas, no puedo ya. Lánguidas compañeras, seguir a los airosos carteros de algodones, ni pasar a través de orgullosas banderas. Ásperos, son los senderos. Los montículos se llenan de flores. El aire está inmóvil. Orto Rembo, poeta francés. Continuamos. Profesora Sonia, ingeniero Kelvin, profesor Hyde, Juliet. Ok, buenas noches. Bruselas, Boulevard de, de, de gente, fragmentos, luego cual rosas y abetos solares y lianas que tienen sus huevos habitados jaula de la bendita, singulares de tropas de pájaros oh, ya, ya, tranquila mansión, antigua pasión, kiosco de la loca pasión, nalgas de rosales, el balcón, brinco bajo de la Julieta, la Julieta me recuerda a la Enriqueta, encantadora estación de tren en un monte como el fondo de un verde a mis azules diablos danzando se ve, verde banco, dos canta el paraíso jadeante en la guitarra, la pálida irlandesa. luego el comedor a la guayana. Parloteo de jaulas y de unos sin vulgar sin comercio ni movimiento. Mudo todo drama y toda acción, de infinita escena eres reunión. Te conozco y te conmigo. Arthur Artur Rico. Adelante. Soy, soy el santo orando en la terraza como las bestias pacíficas. Pasan hasta el mar de Palestina. Yo soy el sabio del sillón umbrío. Las ramas y la lluvia se lanzan. Contra la ventana de la biblioteca. Yo soy el peatón del camino real. Entre los bosques enanos, el rumor de las escusas cubren mis pasos. Tiempo, la melancolía, lejía de oro del, del pariente. Yo sería el niño abandonado en el muelle. El pequeño aprendiz que va por la Alameda, cuya frente toca el cielo. Los senderos son ásperos. Qué lejos están los pájaros y las fuentes. Esto solo puede ser el fin del mundo, que avance. Arthur Rimbaud, poeta francés. Continuamos. el profesor Jairo, licenciada de usted. Buenas noches a todos. Eh, tierra y agua es todo cuanto deseo. El aire también me lo trago, rocas, carbones, hierro. Bailad apetitos míos, a través del alegre prado, venenos de madres selvas y toda su sonoridad. Comete los cantos que se quiebran, en las viejas paredes de Dios, guijaros de antiguas lluvias, panes que el valle sembró. El lobo escondido caullaba, escupió plumas hermosas de su almuerzo de aves. La ensalada, la fruta, la bandimia, pero la araña de la mata solo comía malvas. Quiero dormir, quiero hervir en los altares de Salomón. El caldo fluye sobre la herradumbre y se mezcla con el cedrón. Adelante, Julio. Cuervo, señor. Cuando los prados están fríos Y cuando en las aldeas abatidas El ángelus lentísimo acallado Sobre el campo desnudo de sus flores Haz que caiga del cielo Tan querido Los cuervos deliciosos Huesta extraña de gritos A orilla de los ríos amarillos Por la senda de los viejos calvarios Y en el fondo del hoyo Y de la fosa dispersos unidos A millares por los campos de Francia Donde duermen Nuestros muertos de antaño Dad vueltas y dad vueltas En invierno para que el Caminante al ir recuerde Santos del cielo En la cima del roble Mástil perdido en la noche encantada Dejad la primavera Para que aquel que en el bosque Se encadene Arthur Rimbaud, poeta francés bueno, Continuamos, flores. flores Una gradería Una. de oro Entre cordones de seda Gazas grises los terciopelos verdes y los discos de cristal que se oscurecen como el bronce monedas de oro amarillo sembradas sobre el ágata pilares de caoba que soportan una cúpula esmeralda manojos de rasos blancos y finas varas de rubí rodean la rosa de agua semejantes a un dios con enormes ojos azules y con formas de nieve el mar y el cielo atraen a las terrazas de mármol y a la multitud de jóvenes y fuertes rosas. Artur Rimbaud, continuamos entonces con la sección ahora de, de análisis. Ante todo agradecimiento a nuestra fundadora Rosmeritapia por toda la logística, cibernética, video y su apoyo durante todo año con 100 lectores. Gracias Ros. Continuamos. Dad crédito a las obras y no a las palabras, Cervantes. Breve comentario de los lectores milenios. Sonia, ¿vas a comentar sobre Estela Dupont? Sonia, ¿tiene una obra de Estela? Sí, exactamente. Me encontré, más bien el libro me encontró. Eh, más allá del río Níger, hay un templo de Yoh, Yohinis. Eh, acabo de empezar a leerlo. Leer. Es una novela eh, que nos traslada en mundos y tiempos lejanos, muchas culturas diferentes. Eh, es pr pr protagonizado y narrado mm, por una, una joven y nos propone sus vivencias y experiencias en torno a, viajando en torno, en, en torno al mundo. Eh, dejo los comentarios, el análisis, eh, todas las impresiones al, a, para el próximo mes, cuando ya lo habré terminado de leer. Gracias, Tela. Es muy interesante, muy, muy interesante. Nos abren eh, la visión a un mundo totalmente diferente al de nosotros. Bueno, gracias, Sonia. Continuamos. No sé, ¿alguien más tiene que comentar libros? Sí. A lo al mes de abril. El mes de la tierra, poema a la madre tierra. Palabras muertas. Traigo en mis manos flores. Palabras muertas que hablan del pan del pobre. En mis dedos la huella sangrando de carne en los pobres. No me preguntes, amigo, de dónde vengo. Tú sabes sin decir nada dónde he estado, en un lugar de la tierra donde vuelan los pájaros. De caridad de Hernández Barbero, poeta española. Hago referencia en el mes de la tierra en que debemos de poner en práctica medidas esenciales que se conviertan en paradigmas a seguir y así resarcir los daños antropogénicos causados al planeta. Todos debemos involucrarnos en la misión de sanear nuestro planeta, mejorando costumbres habituales, personales y domésticas basadas en el ahorro de energético como de agua y la disposición adecuada de desechos con énfasis en el reciclaje, y así podrá en gran medida reducir los años que se han ido grabando en el tiempo, por lo que tenemos que dar suprema importancia a medida de valoración de normas, propuestas, leyes y proyectos para tal fin, sin darle el debido seguimiento, dirección y control necesarios. Hay que considerar que todo lo que necesitamos para vivir viene de de nuestra madre tierra, la problemática que causa la contaminación del agua, aire y suelo, contaminación sonora, deforestación, desertificación de los bosques, entre otros, causa una aceleración en el agotamiento, el agotamiento de los recursos naturales esenciales para preservar los ecosistemas y la vida en el planeta, en especial la salud de los seres humanos. Nuestra economía depende tanto de estos recursos que nos ha ausentado el creador, para que con sabiduría y un código de honor altamente considerable podamos lograr preservar el medio natural que nos rodea, nuestra casa común, donde con el que se reserva a San Francisco a la tierra. Como ingeniero de los recursos naturales egresado de la Universidad Santa María de la Antigua, última, nos sentimos comprometidos en cumplir. Y ampliar nuevos paradigmas para un bien colectivo y humanístico común, la vida. Además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, avanzado por la ONU en el 2015 para disminuir y erradicar la pobreza de los cuidar los recursos naturales a través del uso de herramientas y aplicaciones de defensa con fines prácticos y científicos Sí...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 basadas en el ahorro de energéticos como de agua y la disposición adecuada de desechos con énfasis en el reciclaje. Y así lograr en gran medida reducir los daños que se han ido agravando en el transcurrir del tiempo. Por lo que tenemos que dar suprema importancia a medidas de valoración de normas, propuestas, leyes y proyectos para tal fin, sin darle el debido seguimiento, dirección y control necesarios.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 y ampliar nuevos paradigmas para un bien colectivo y humanístico común, la vida, además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, adaptado por la ONU en el 2015 para disminuir y erradicar la pobreza de los pueblos, cuidar los recursos naturales a través del uso de herramientas de aplicación de destrezas, conocimientos prácticos y científicos, Avisa si alguien tiene obra que comentar. Hola, profesora. Buenas noches. Y Zuleika, Gilma Zuleika. Sí, eh, conocí a la autora de este libro, Resiliencia por Accidente, en eh, la Feria del Libro Internacional 2022. Eh, fue mi compañera de firmas de libros junto a Rose, casi cerca de eh, Fue algo impactante para mí. Solamente conocer superficialmente la historia, tuve la oportunidad de, de comprar algunos libros en la Feria del Libro alrededor de bueno, varios libros y leerlos en el mes de septiembre, casi nueve libros que, que llegué a comprar y entre esos el libro de Resiliencia por Accidente. Y deseo darle importancia esta noche a esta obra de, de la escritora María Luisa Perrón, Perrone venezolana, en la cual pues ocurrió un accidente que fue televisado, en la que murieron bueno, se accidentaron tanto. Se accidentaron tres, pero murieron, eran cuatro, pero murieron tres, en la que su hija Sabrina fue la única eh, sobreviviente. Es un libro que me impactó y me di cuenta pues, que somos vulnerables, que todos estamos expuestos a, a tener algún impacto en nuestra vida. Eh, no me impresionó los, el suceso, pero sí me impresionó el poder de Dios, cómo Dios permitió que esta niña, su hija Sabrina, pudiera eh, sobrevivir. La conocí en la Feria del Libro y dijo, yo solo quiero que ore por mí para que yo pueda caminar. Lo hice, fue el único contacto que tuve con Sabrina y puedo verla en las redes participando en algunas obras televisivas, puedo verla haciendo ejercicio y cada día para mí es de inspiración, de motivación. Y como dije, pues esta obra eh, está inspirada en esa accidente el 28 de marzo de 2018 en la ciudad de Panamá. Se produjo un terrible accidente el automóvil donde viajaban cuatro personas, tres de la familia Brillo Perrone. Abel Sandy Molina, novio de la única sobreviviente del siniestro, cayó desde el piso cuarto de un estacionamiento. Este libro es un canto a la esperanza, un rocío de amor y agradecimiento desde el relato de todo lo ocurrido. Es un, re es un regalo para los que han perdido la confianza en la vida y ojalá que cumpla su cometido. Todos somos vulnerables, estamos expuestos al peligro. Pero algo lindo que ella escribió, porque son 106 páginas de este libro, con una letra grande que lo pueden ir adquirir, muy bendito. Dice en sus últimas páginas, regálate también la felicidad, está en tus manos y no tiene precio. Siempre es un sello, es la oferta que te brinda la vida. Que ninguna circunstancia, por más dura que sea, te opaque. No dejes de sentir, eres humano, llora, grita, date todos los permisos, pero no permitas que esa frustración persista, eres más fuerte que ella. Levántate al día siguiente, abre tu corazón y regala tu mejor sonrisa, que se te devolverá en bendiciones. Siempre hay un destello cerca de ti, búscalo y seguro que lo encontrarás. María Luisa Perón. Ya gracias. Bueno, continuamos. ¿Alguien más va a comentar obra? Bueno, por ahora entonces, como estamos en Pero el... Pero, es que sí iba, iba a comentar rapidito una ah, obra que me... De de me que, Buenas noches nuevamente. Eh, bien, esto quiero comentar rápidamente una, una, una novela que, que, que, que, bueno, como digo, les, la profesora Sonia hace un rato, te encuentran. A veces son estas horas que, que, que, que yo estaba buscando, saben que me gusta mucho los audiolibros, sobre todo cuando voy manejando. Y quería escuchar, quería escuchar una novela que eh, me cubriera el, el trayecto de Paraguay hasta Panamá. Entonces empecé a buscar. Mi único parámetro de búsqueda fue la duración de la novela. Encontré esta novela corta, no conocía al autor, me pareció llamativa. Y la empecé a escuchar y me topé con una, con una obra de verdad que, eh, que... Vuelvo y repito, no conocía nada del autor. Me pareció súper interesante la, la obra. Un poco... Eh, a, a mi análisis inicial, sin conocer nada del trasfondo, me pareció muy como fácil de llevar, muy digerible, un poquito quizás sosa, podemos decirlo de una forma, pero cuando vas metiéndote en la novela vas entendiendo eh, los conflictos que tienen los personajes y, y, te, y vas eh, disfrutando el, el trasfondo interno de cada personaje y la lucha de cada uno de ellos. ¿no? Eh, la obra se llama San, bueno, San Manuel Bueno Mártir. Es una obra que fue publicada a principios del siglo pasado, alrededor de 1931 por la primera vez. Yo la estoy leyendo de un compendio que se hizo el año pasado de las mejores obras que se llama, de, de este autor que se llama Miguel de Unamuno, eh, un autor español. Muy, muy, ahora que, que empecé a revisar después de, de haber leído la novela, empecé a darme cuenta de que es un, un autor muy importante, sobre todo porque pertenece a movimiento de, de autores de lo que llaman la generación 98, en el momento en que hubo muchos cambios a nivel de, de la, lo que son las artes en general en, en, en España, producto del teórico, el conflicto ese que hubo en la guerra hispano-estadounidense. ¿no? Entonces, esta obra es muy, muy interesante. Ah, como le dije, es un, un convenio que se publicó el año pasado con las obras, una, un título que se llama Novelas Poco Ejemplares, que recorre, recoge las obras más importantes de una de Unamuno, un, un que son Niebla, Abel Sánchez, La Tía Tula y esta que se llama San Manuel Bueno Martín. Como le dije, es una novela súper breve, en dos horas y algo, quizás un poco menos de dos horas, lo, lo, lo acabas de leyendo. Yo en este caso lo estaba eh, escuchando en audiolibro. Repito, me gusta el concepto este del audiolibro porque puedes hacerlo cuando estás manejando o haciendo tu actividad. Y cuando tienes poco tiempo, pues es una opción muy, muy buena para mantenerte leyendo, ¿no? Y esta obra me gustó porque, la verdad, eh, te presenta de una forma muy, muy... Pareciera simple, pero al mismo tiempo profunda. Muy, cuando me di cuenta del autor y el trasfondo del autor, entiendo el trasfondo filosófico que tiene. Pero te presenta un, esa dialéctica, esa, esa pelea interna que tenemos todo el tiempo nosotros entre la fe y la razón. Y es muy interesante al saber que el autor Unamuno es un hombre que se definía como agnóstico. Que, tome el que toque el tema de la historia de un sacerdote de inicios de siglo en un pueblito, una aldea española. Eh, que está... A punto de ser beatificado por, por su trabajo en el pueblo, en el pueblo en que, en que estaba haciéndolo. Entonces eh, te, te, te lleva el, eh, el contarte la historia de este hombre que, que todo el mundo decía Don Manuel y lo veía desde que llegó el primer día al pueblo como un hombre santo, casi, casi capaz de hacer milagros por la entrega que tenía con, en, en, con, todo su, eh, con toda la gente en el pueblo y, lo, y nos los transmite a través de la narración de una, de, de digamos, la considera como su, su, su única superviviente de la, de fam, de la familia eh, espiritual que formó en ese pueblo. Esta, esta, esta, esta mujer que, que nos cuenta a través de la narración que ella hace ahorita mismo, nos va contando cómo, desde que, cómo fue que ella conoció desde pequeña cuando llegó el sacerdote al pueblo y vivió todo el tiempo de este, de, de, de, de, del sacerdote en, en, en el pueblo hasta cuando se fue a estudiar a, a Madrid y regresó al pueblo e incluso en ese momento conoce... El, la lucha interna que tenía ese sacerdote, y es una lucha realmente bastante eh, eh, dramática in, interna de él, pero que a, a pesar de, de, de esa lucha, lo, le permite llegar a, a cumplir su objetivo que era trabajar por, la, por, la, por la, espiritual, la, la salud espiritual, lo que él consideraba la salud espiritual del, del pueblo. ¿no? Entonces, la narración se hace eh, desde el punto de vista, como les dije, de, de, la, de, de esta sobreviviente que se llama Angélica, eh, y, en, y ella nos cuenta cómo fue esa vida de, de, del párroco y cómo fue todo el amor que todo el mundo tuvo por el el párroco y todas las acciones que hizo este hombre y también nos lleva internamente en la lucha que creó ese, ese gran pesar que tenía el sacerdote incluso en ella misma y en su hermano entonces la, la novela puede que nos lleve no, no tenga mucha acción como tal no tiene mucha eh, digamos eh, momentos muy muy muy de, de acción por la redundancia pero la, la verdad que lo, lo interesante es que es muy auténtica, nos lleva a una tensión bien dramática en, en ciertos momentos porque tú te sientes como que identificado con esa lucha y qué tú harías y más si tú tienes algún tipo de formación de, de fe, te, te cuestiona un poco en ese sentido, pero disfrutas al mismo tiempo esa carencia o esa simpleza que tiene la, la, la, la, la, la lectura con la riqueza y la profundidad espiritual de esos tres personajes principales que tiene la novela. La verdad que lo recomiendo mucho. Ahora, después sabiendo quién es el autor, entiendo lo, lo, lo, lo magistral que, que él maneja ese, ese, esa, esa parte de la, de la espiritualidad de cada persona y ese juego filosófico que tiene la novela. La verdad que es una novela muy bonita, te, pone, te plantea muchas cosas que todavía son muy actuales, a pesar de que fue una novela que fue escrita al principio del siglo pasado. Eh, muchos autores consideran que esa novela es un poquito un testamento espiritual del mismo autor de la novela. De de la novela que nos presenta un poco las luchas que él tenía, como le digo, a pesar de que él se definía como agnóstico. Así que la verdad que es una novela breve que yo disfruté muchísimo. Me, me encantó la sorpresa de haberme la encontrado y se las recomiendo y yo también voy a empezar a leer otras, las otras obras de, de, de Un Amor porque me pareció interesante sobre todo el, el tiempo que le tocó vivir, hubo muchos cambios y aparentemente esa generación reflejó mucho en, en, de artistas reflejó mucho en, su, en, sus, en sus productos todo lo que vivieron en ese tiempo, así que me parece interesante, recomendada y espero la disfruten si llegan a leerla, gracias Bueno, continuamos, interesante Un Amor, eh, bueno, yo creo que todos ya comentaron bueno, entonces voy a cerrar con el desván, ya que estamos en el mes del autor panameño, me gustaría eh, comentar un autor de mi región, de acá de Aguadulce putrí y creo que una obra que todos deberíamos leer, de Ramón Aschigurado, el desván. El tema de la soledad y la alucinación. El desván de Ramón es una novela que presenta la problemática existencial humana eh, en una situación límite, entre el dolor, eh, lo existencial humano, un personaje... Federico Calvo, con una enfermedad, lo lleva a preguntarse, se acerca a la veracidad de su propia existencia, o sea, la filosofía de lo absurdo, y él se pregunta, ¿quién es, quién es él? ¿Existo o no existo? El recurso de la alucinación es interesante en esta obra, el rompe, el rompe los paradigmas de la novela eh, de la narración panameña. Porque se ¿no? penetra pues, en lo que es el subconsciente, en lo que es la filosofía del absurdo. Se despoja de, los, de lo que es la narración abierta, los canones de la narración con paisaje. Todo se desarrolla en un desván. Así que es una obra muy interesante. Un tema que nos hace reflexión sobre la existencia. Cuánta realidad o no realidad hay en nuestra mente producto de la soledad. Todos tenemos un momento de alucinación. A veces vamos en un auto y viajando y estamos pensando, ¿no? alucinando cosas, nos imaginamos cosas. Así que la indiferencia de los personajes, lo psíquico, lo emocional, puede anular la conciencia del hombre. Tal es el caso de Federico Calvo. Vemos la esperanza a través de Zoraida, la persona que lo visitaba. El desván en un hogar oscuro, un lugar bien oscuro con una cama. El bombillo representa su vida. El bombillo es un personaje que él idealiza ¿no? y toma acción. Eh, los ratones también significan el dolor y la conciencia como esperanza ante la alucinación. Es una obra que se recomienda sobre la filosofía del absurdo y la alucinación. Bueno, entonces yo creo que completamos las obras. Así que el cierre con nuestra fundadora Rosmerita. Gracias a todos por su asistencia, por sus comentarios, por la coral poética. Contra viento y marea hicimos el programa. Lástima que no salió en las redes sociales. Lo comparten, por favor, para que no baje, porque acuérdense que vamos a tener menos vistas porque no los vieron en las redes sociales en directo. A compartirlo, a sentirse orgullosos todos de este grupo que se sigue reuniendo año tras año. Un fuerte abrazo.